<risa> Dile a la la que te meta. Hace tiempo que mi corazón no se enamora, pero sigo buscando una mujer que sea encantadora, que me diga que me quiere, que me ama y que me adora y que se la pase pensando en mí las 24 horas. Pero ven, vamos a darnos un beso eléctrico. <risa> no sí, hay un impostor, hay entre, un nosotros. impostor entre nosotros. Es el único que sé. Sí. Ah mira, vamos a. Y él nos va a preguntar y. <risa> Y si mi nombre está en rojo, ¿qué pasa? <risa> Voy aquí a... Yo estoy en Alamérica. Solo falta que ese amiguito pase su Discord A ver si tiene a ver. Si un maya se desmaya, deja de ser maya Jajajaja, <risa> de <X>, saludos No <risa> ¿Qué? No Yo no estaría chido que hagan un nuevo historia ¿Eh? ah, pues, ah. ¿Te mataron? No A ver, esto es psicología inversa Si sí. no eres tú, ni soy yo Entonces No sé <risa> ¿Son, son ustedes dos. Esa, es, ¿Son ustedes dos? Esa, no, esa de risa, sí. risa dijo todo. Yo yo, yo estaba en Alamérica y me quedé. Yo, yo estaba en, en electricidad, electricidad y llegaron dos y nada más quedó uno. Entonces, es no sé. ¿Qué quieres tú? Esta, es que es, mía, es yo, yo, yo estaba en electricidad, ¿no? Y, y se fueron unos ahí. Y, y yo así tengo el presentimiento de que me iban a matar, así que dejé de hacer las tareas y que me salvo y me sale la no, opción no, de reportar. Y ya reporté el cadáver, pero ahí estaban los dos Ya voté Yo igual ya voté Vota por Añañín <risa> Chani <risa> No podía votar Era un impuesto ¿Si ¿Sí era? Sí. sí lo sabía Yo una vez y pregunté qué pasa si mi nombre está en rojo. <risa> y, me, y me y me mataron. Y yo no. Bueno, me sacaron, me me botaron y así no puede ser. Hay un impostor entre, un impostor. Nosotros, entre nosotros. Bueno, ya voy a acá. Ah, es que este dana, esta Dana no sabe cuál es el es que, es que si, si te matan, no debes de decir quién es Es la ley Solo te debes de quedar callado si de, O oh, oh, de, oh, decir cosas, pero no debes de decir quién te mató ¿Verdad, David? Sí ah. Eh, no de mí <risa> Que no soy yo ¿Cómo puedo saberlo? Si no soy yo, ¿qué te...? Ay no, hermano vamos, oh! ¿Me ah, no, vamos. ¡Me rifé! ¡No, mamá! Ah, <ríe> y no había tu cadáver oh, wow. <ríe> Hay un impostor entre nosotros ¿El impostor? Yo no me voy a verlas. En este no me da confianza. Me está siguiendo el morado. ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? No sé. ¿Qué? ¿Y dónde está seguridad? Aquí está. Aquí anda, aquí anda uno en las cámaras. ¿Quién es que se llama Abby? Uh -huh. No, no, no, no, fue, fue, fue, no, ya sé, quién fue, fue... No es cierto, no, no, no, fue, no, no, fue cállate, cállate, cállate, la, bueno, voy a decir mis argumentos yo me había ido para abajo y ese que decía Abby estaba viendo a las cámaras y yo llegué y ya había visto el <risa> cadáver <risa> y se veía cómo lo acababa de matar fue pañanín fue no es pañanín es pañanín no es pañanín qué ¿A bueno ¿a quién sacaron? Nadie ¿quién votó? No nadie fue el Yo Yo sé quién va a ser la siguiente víctima? No, nadie se despegue dañanindos de No, tenemos que ir a arreglar la eliminación No, yo ni cajeteando voy Ya, ya lo arreglé Ah, bueno, ya. gracias ¿Hora quién? Hay que votar por a la... mí, por... ...melan... ...ca... ve el celeste sí. tiene pulso rápido. Fañanin, <risa> dos, es culpable, Es el celeste. Yo voté por el morado. Voten por el morado. El saca para sacarlo. Por eso, porque ese. El... No, es el rojo. ¿Eh? ¿A quién sacaron? ¿A quién sacaron? ¡No, man! Si no es él, me matan, si no es él, me matan. No, no. ¿Qué? ¡No! Ya les dije que tienen que votar por el joven. No, porque yo lo vi matar a alguien Es él. Mira. Cuando que si votas por él, este va, Lo van a tirar. Si no es él, me punan en la siguiente partida. No, porque ya no puedes ponerme. No, debe ser que. ¿Cómo equipo? No, no, no, él, no, es el Joel No, no soy yo. Sí, ponle y vas a ver que si es el. Te voy a brincar el voto. No man, porque son así? Hijo de la tazana, vota por mí. Yo voto por ti. No, que le tienen que dar, que es el Joel. que No soy yo. Chúbate pibur, el Mira, mi hijo se muy bien. Chuba la pibur, en el Ah, no. Qué te Qué tan lindo. ¡Ah! ¡Ah! hoy oh, ven, oh, ven, ven, vengan los dos. Oye oh, el gamo, pero no sé si me escucha. Ponle. Pon Estoy en cafetería. ¿Dónde, ca tamaño. ¿Dónde queda cafetería? Voy a seguir al tama porque piense que, que soy yo. Eh. Oh. ¿Qué? Cadáver, cadáver reportado. Es el gama, es el gama, es el gama. No, es creo. El gama. Sí, no me, creo. Me mató. Es no, el no gama. creo. Sí, casi gama. gama. No creo. Ah. <risa> no, no. <risa> es gama. Para me mí mató. que es, es Tonayan. Para mí que es Tonayan y acá dónde estaba yo dónde estaba porque me sapeó me sapeó y me dio me porque te sapeó y luego te, no te, yo pienso que es nayan yo pienso que es nayan que no que te llama no cómo sé hace rato yo les dije que eras tú y no me hicieron caso pero yo digo que es nayan yo digo que es Nayan. No, no? pues a mí me mataron, y es gama para mí que es tonallán para mí que es tonallán que no que es el para mí que es el David es el David no yo no quedo al ah a quién sacaron al gama ¡Hijo eso si sí era uno Así les era. dije ¿no? les dije pero no necios y chale soy un soy un fantasma <risa> ¿Cómo me puedo meter en la alcantarilla como el morado? Ya no me puedo meter Uf. a las alcantarillas Te estoy siguiendo Ah, chido Solo vi el cuerpo de nenindos. lo 2. Hay un cadáver. Fue el David, yo vi que fue el David, yo lo estoy siguiendo y fue el David. Mentiroso. Te vi, te estoy siguiendo. Soy el fantasmita, puedo traspasar paredes, yo vi cuando lo mataste. ¿Dónde? A ver, voten por Tonayan, voten por Tonayan. Voten, voten, voten, boten. Había un pollo, y en el pollo había una vaca cuan, cuan, cuan, cuan, cuan. Le pongo como me meto en las alcantarillas como el amarillo No, como el naranja, como el naranja <risa> yo, ¿qué? yo voy a votar por yo, yo siento que eres el impostor no, yo... Ya, ya voté, ya voté a mí Me mataron, no se vale. Que vote el, el Tonayan <ríe> ganamos, ganamos por mayoría bitch iba a decir algo, pero me cayó ¡Y no era impostor! Yo vamos, no, yo vamos. no era un impostor ¡Dana! ¡Dana! Sígueme, sígueme, soy Añanin 2, 2 Yo no sé dónde están los demás ¿Te digo dónde están? No Está aquí no, a ti <ríe> ¡Cierras tú, ¡Maldito! venga al gama hay un impostor entre hay nosotros Hay un impostor entre nosotros ah, Quien no habló es el impostor Es el Joel No, me está siguiendo yo Sí, yo digo, digo que <ríe> es el Joel Que no, que no sería. Sí, porque fue el primero en decir Hay un impostor en, entre nosotros Ay. Ay, me vine, me ah. me vine. No, es Dana Es Dana, es Dana Porque nada más hizo Pato No hizo ninguna tarea, es Dana Es Dana hay, qué, qué. ¿O ¿No? Esperen, espérense, no, hay que callarnos mientras jugamos. Cuando hay un muerto o cuando haya reportado, ¿Qué? cuando hay un reportaron cadáver. ¿Quién se murió? No, no no se tiene que decir. No digas que te mató, no digas que te mató. ¿Quién, ¿Quién es? ¿Quién es? A ver quién encontró. Fue el Gama. Entonces, fue Yanin. Sí, es el Gama, fue el Gama. Sí, fue el Gama. Sí, sí, porque sí, yo, sí. yo yo estoy no, no. Yo, estoy, yo, estoy yo en estaba donde... en electricidad. Yo estoy en donde se repara. Yo estoy en electricidad. Yo, yo, había, yo había visto no. a la, yo había visto a la dana en electricidad. No, yo había visto, a la, dana yo, yo había visto a la dana en electricidad. Yo, yo no que me viste a mí, pero yo no te hice nada. Es el gama o el Joel. Es el gama. No, yo vi a dana. No yo, es, yo yo es el, Dama, Dama. el gama. Yo vi a dana en electricidad. Estaba yo comiendo. Hay que votar cada quien por sí mismo. Ya. Me robé. Gamanuelo y que no impostor. era, ¿no? no era, <risa> ah, sí, era. <risa> ya. Victoria. Le pobre pana. Sí. sí. Hay un impostor entre nosotros. ¿Es el Sí, yo digo que ese sí es el juez. <risa> que no soy yo. ¿Cómo de que no? Cachín, sí. Pase, pase, desencuento, un pase, dense, cuenta como el dedo chale ME no, qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué ratota, no! Maldita rata. Se encontré el cuerpo. ¿Quién encontró en mi cuerpo? Yo. Anya, nin. Anya, Qué rata. ¿Dónde desapareció? ¿Qué rata quien fue que ¿Quién me mató, no manches? A ver te dicen rata, verdad? Por eso juegas Minecraft. <risa> Todos aquí juegan Minecraft. A ver, sí, yo, yo yo doy mis argumentos de que es la Dana, porque no la he visto en ningún lado. Y yo ya vi al Joel como muchas veces. Me vio muchas veces y encontró mi cuerpo. Ajá. No, yo siento que es la Dana. Está en medicina, en la medicina. Al Ahí por cafetería por donde empecemos. Chale, no te Empate. ¿Qué rayos? ¿Yo ¿Por qué? Qué? Nadie fue inyectado. No estamos jugando a matarnos. <risa> Qué ¿Qué? capo que soy. No... Hay un impostor entre de... nosotros. Es David, ahora sí es David. No, no, no soy el yo. Me mató se, el... se los juro por lleguito Maradona. Yo voy a seguir. añadiendo 2, el añadín rojo. Sí. Eh. Precio. Ah, se teletransportó. David nada más manda anda siguiendo, no sé ustedes. No me vayan a matar. ¿No? yo yo vengo a hacer tareas Ay, yo, y yo lo puedo reportar yo puedo reportar no me yo estoy yo haciendo te con falta la ahí hoy él ¿Eh, desapareció quién el joven lo estaba siguiendo y desapareció ah no puede ser qué me mataron, banda. Eh, bu buena, Gama, buena, buena. Buena, buena. Voy a dar mis argumentos válidos. No sé quién fue, pero voy a culpar a yo. Porque era el único que no estaba. El Gama y yo estábamos juntos. Sí, sí, sí. Yo sí. no puedo decir nada. Yo estoy muerto. Fue yo, fue yo. <risa> Fui yo No, dije fue no, yo No, su no, su no su dije fui también. yo la... <risa> <risa> Ya no se rían, bandera. Es un problema serio que tiene mi teléfono <risa> <Chale>. <risa> por, ¿Por qué le, le di a saltar? Esa la hace más culpable Chale, si era yo Yo <risa> era el impostor <risa> Victoria te refiero, a Ya nosotros Ahora como, como es, como ha sido, ahora es como si. Cología inversa. Si a nosotros ya nos tocó, le debe de tocar a alguien que no le ha tocado. O sea, en este caso. Al bueno. Joel, este no le ha tocado. ¿Qué? Tengo algo que decirles. Adiós. No te voy por favor. Oye, ¿en qué? <risa> Yo estaba en la médica. Yo estaba en la médica. Yo estaba junto con el gama. Hay dos metrones, yo, el yo y el gama. Yo estaba en la médica. Yo estaba en la médica. Hay dos metrones, el gama y yo. Porque los dos estábamos donde se murió la dana Para mí que es el Tama wey. Sí, para no, mí también. Es el gama, es el gama, no es el dama, es el gama, es el gama, es el No es el gama. Ese es el David, ese es el David. David. No, Gama, es, el Gama. David. Ay, que es Es David. es David, <ríe> es el Gama. es Gama. <ríe> es Gama. es Gama. es el David. es Gama. es Gama. es el es Gama. es es es la verga! Ay, ¿Por se me ocurrió revisar antes? Hay un, Hay un impostor, impostor entre nosotros. Para mí, que es el que tiene el hijo? Paso, pasado es de Burger. ¿Y ahora qué? Eh, no, era el no. juez. Era el juez. Era el juez. Era juez. Sí. No, no era yo. Neta, no era yo porque me salí. Mm. Y se hubiera acabado la partida. Entonces. Entonces yo no me dan a mí. salió. Él. Yo digo que es el gama. ¿Quién fue dice? <risa> Nadie. Ahora ¿qué? es el gama ya. ya no dice Ay, no Yo digo que es el que es la dana ¿Trabullo? sí uh. no más ya te deducción no me matabas porque estábamos los tres cerca Y eso, pude ver, y, y, y tardan tiempo en recargar el asesinato ¡Otra vez! <risa> Nadie fue eyectado, No, man, si sí eras tú, yo sabía que eras tú Silencio Hay un impostor entre nosotros Sí, así dice ¿Quién? ¿Emergencia? Es, yo no soy Dame pruebas, dame pruebas ¿Por qué es? Porque supuestamente No, no, la <ríe> si sí sos Si sí sos Si no soy yo Lo botan al negro Va Aunque es racista Yo no soy... ¡No! Él no era ¿Cómo que no? No manches Entonces, ¿quién es? Ya me van a tener que sacar a mí No, manches. Yo creo que me gusta <risa> Mami, ¿qué Gama? ¿Cómo puedo votar por el Gama entonces? Es lo un... que un impostor diría que no es él Para echarle la culpa a alguien más Piénsame. Perdón rojo. Oh. Perdón rojo. Para mí que sí es el gama. Yo voto. No. Pues para Yo voy a votar por y el gama. No, no, ya, ya perdimos, no. no.